Si bien los arreglos en PHP se pueden usar como en cualquier otro lenguaje más clásico, eh, la realidad es que en PHP se pueden usar con el concepto de diccionario o mapeo. Eso significa que definimos una clave que está asociada a un cierto valor. A diferencia de otros lenguajes donde siempre los índices son numéricos, PHP permite que casi cualquier objeto, cualquier expresión, sea una clave de, del arreglo. Eso hace que los arreglos de PHP se presten muy bien para hacer estructuras de datos complejas, como ser registros. Por ejemplo, si pensás un poco en lo que sería una base de datos, mira toda la información que hay de una sola persona. Como acá dice código de profesor, nombre y apellido, nombre completo, etc. Todo eso podrías pensar que podría ser guardado en un único arreglo, donde cada una de las características de esa persona sería una de las claves. Viéndolo un poco más duro ya en código, se podría pensar en algo como esto. Fíjate cómo es una variable pesos persona es igual a un arreglo, donde el arreglo tiene tres posiciones. La primera tiene como clave nombre y como valor Mauro. La segunda tiene clave apellido, valor Chogrin. Y la tercera edad, valor 39. Pero sigue siendo un arreglo de tres posiciones. Para acceder al valor que corresponde a la clave nombre, usamos esta sintaxis. Que es pesos persona, corchetes, entre comillas, nombre. Esto claramente vale tanto para leer, que en cuyo caso lo que vas a obtener es el string, la cadena Mauro, como para escribir. Ahora te invito a volver un segundo atrás y revisar de vuelta la definición de este arreglo. fíjate que esto que está marcado en rojo denota que la tercera posición del arreglo, el valor más bien de la tercera posición del arreglo, es un número sin embargo las dos primeras son cadenas son strings esto es algo que también en muchos otros lenguajes no se puede hacer que es lo que se llama tener arreglos heterogéneos o sea donde sus valores no necesariamente son todos del mismo tipo eso es algo que también php te permite hacer otra de las características interesantes de php es que los arrays son dinámicos es decir pueden ser redimensionados pueden agrandarse o achicarse según sea conveniente con esta sintaxis lo que estamos haciendo es agregando al final del arreglo una posición nueva que no sabemos cuál es su clave pero tiene como valor nuevo valor. Si usamos esta sintaxis pueden pasar dos cosas o bien que nueva clave ya esté definida en cuyo caso lo que se está haciendo es sobreescribir el valor que tenía con este que dice nuevo valor. Y en caso contrario, o sea, si nueva clave no existía ya en el arreglo persona, se está creando una nueva posición en el arreglo, al final, cuya clave es nueva clave y cuyo valor es nuevo valor. En estos ejemplos es donde por ahí se empieza a hacer un poco más interesante el uso del for each. Fíjate que la sintaxis cambia ligeramente y lo que estamos diciendo es for each pesos A, o sea, para cada valor del arreglo, tomado como un par clave mapeado en valor, o sea, pesos K mapeado en pesos B... Decimos, si pesos B, o sea el valor de esta posición en particular es menor que 5, entonces lo que estamos haciendo es mostrar cuál es la clave. Lo que está haciendo esto es recorrer el arreglo y mostrar solamente aquellas claves que se corresponden a valores menores que 5.